Rómulo Caicedo, otro de los cantantes que no es paisa, pero que hizo mucha música mexicana al estilo antioqueño, fue el cundinamarqués Rómulo Caicedo y vivió en Medellín durante mucho tiempo, nació en Gerardo y tiene por nombre completo José Rómulo Caicedo Muñetón. En su juventud, este hombre de la música escuchaba a Tulio Torres Mayorga y a otros acordeoneros y solo soñaba con tocar muy bien el acordeón. Un día se consiguió uno y aprendió a manejarlo sin que nadie le enseñara. Rómulo entonces se convirtió en un diestro de ese instrumento y un maravilloso compositor. Se volvió un culto del merengue criollo y compuso muchos merengues como pajarillo ribereño, el rizo, no me enamoro, las mellizas, el Guayabo, será por eso, embrujado, compadre la venezolana, Adiós Morena, contesta mi morenita, amorcito consentido, sin decirme dios. Y en la época en que llegó a Medellín, se coló como conductor de un bus en la empresa Transportes Robledo. En ese entonces, yo era niño y los choferes para mi barrio Robledo no eran los mejores vestidos, se llamaban Arsenio, Colepato, Toño Negro y Win, entre otros, por eso cuando llegó Rómulo a esa empresa se destacó por su cultura, amabilidad y presentación. Siempre estaba de corbata, pantalón cajo oscuro, camisa caja clara y era el único que no saludaba al subir el bus. Día, niño, ¿cómo estás? Por supuesto que los habitantes de Roleo ignorábamos que era el rey del merengue criollo y que sus discos se vendían por toneladas en los países vecinos, pero las disqueras en las que grababa poco le informaban. Nos vimos, vinimos a dar cuenta de que era un gran cantante cuando fui llamado por el maestro Emundo Aries para que grabara en su orquesta algunas canciones. Ahí fue cuando esa voz suave y dulcecita de Rómulo hizo con la gran orquesta de Mundo Arias dos cumbias analógicas, que todavía son una cátedra de cómo canta una cumbia con orquesta y, y son de lo máximo que se ha hecho en cumbia en Colombia en todos los tiempos. Ellas son Huepa Eje y Luna del Pescador. Fue el señor Jaime Rincón, grabador con mucho tiempo de discos fuentes y discos ondina, quien le insinuó a Rómulo que grabara música campesina, de carrilera y huasca, pues su voz podía identificarse bastante con ese género. Rómulo tomó la insinuación con atención, poco a poco abandonó la música tropical y rápidamente se convirtió en uno de los grandes ídolos de la música cantinera y de despecho. Algunos de los éxitos de Rómulo que se dieron en la música mexicana al estilo antioqueño han sido andate, Clavelitos con amor, 20 años menos, corazón que no ama, ilusión perdida, mi pena por última vez me duele el corazón. Amor sin interés, mujer traidora, llanto militar, no es que me arrepienta, lléneme de la copa, distintos caminos. Luna de Puerto Rico, morena de 15 años y lo tronco, beber y llorar, ausente, buen viaje, no sé sufrir Fuiste mi esclava, amor infinito, tu maldito amor, desengañado. Mil Gotas de Llanto, Tu Engaño en la Esquina, Amargo Dolor, Compasión, Última Vez y La Mariposa. Ha grabado este vocalista más de 100 discos de larga duración. Rómulo se fue un baluarte de la música tropical, pero ahora es uno de los grandes de la canción, huasca, cantinera y campesina.